Vamos a vamos a, a ver un sondeo que tenemos acerca de, de la alianza del PRM con los demás partidos. Sí. Vamos a ver. Vamos bueno, a ver. que está bien eso. que tiene Hay que sacar a Daniel Medina de cualquier manera. Esto es una dictadura ya. Demasiado han esperado para sacar a ese hombre de ahí. Yo estoy de acuerdo que parten algo para poder sacar a esta gente del poder. Porque no podamos seguir así con esta inseguridad que hay en el país. Está muy bueno eso. Cada PLD del poder ¿Estamos de acuerdo en cualquier cosa? Estoy de acuerdo con eso, para sacar el gobierno del poder. Okay. Porque la economía está mala, no tenemos dinero, no tenemos nada, por ningún lado. Bueno, que está bien. Ay, no, la fuerza del pueblo. No, no, no estoy de acuerdo ahí. Yo la veo bien, okay. porque hay que sacar el PLD del poder, como del lugar. Porque es un buen líder, Leonel Fernández. Buenísima. Okay. Porque vamos a quitar esta vaina que hay. Estos morados que no tienen a taquilla. Bueno, yo quiero el PRM viejo, el partido blanco. Ah, que es un negocio. Okay. ¿Cómo que que atrae dinero? Muy mal, muy mal de verdad. Okay. Porque el PRM ha atacado tanto a Leonel Fernández que yo no sé con qué cara se presenta ahora, a presentar un acuerdo.